Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Un poquito más entrada la noche esta ocasión. Eh, soy Ruth Darviso y en, y en esta sesión de la Misa Chaira yo les voy a compartir el tema de las normales rurales. Es un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho. Y cuando tengo oportunidad lo comparto porque es parte de mi formación y a las normales rurales, no nada más a la normal en la que yo estudié, a todas las normales rurales de, de, les debo lo que soy eh, como persona, como profesionista y políticamente. Entonces, eh, pues bienvenidos a todos mis compañeros y bienvenidos a todos los que nos sintonizan en esta transmisión. Y ya empiezo. Voy a presentar. Um... Cuando presentamos nosotros no vemos lo que está en pantalla, ¿verdad? No los vemos a ustedes. Ok, entonces ahí ustedes me van diciendo, me van echando un gritito. Bueno, yo lo titulé Normales Rurales, un paseo por la historia del normalismo rural, eh, porque las normales rurales son parte de la esencia de la historia de México, las normales rurales han marcado el rumbo que ha seguido mucho de, la, de los movimientos sociales mucha de la dinámica social de nuestro país desde tiempos de la revolución entonces sí me parece importante que sea uno de los temas que se, que se retomen actualmente porque es incluso eh, México el único país que cuenta con este sistema de normales rurales en todo el mundo y es el que le ha permitido también a, a la clase social más desprotegida poder prepararse y poder acceder al conocimiento y a la profesionalización que si no fuera por ellas no lo tuvieran, entonces por eso yo lo vi así como un paseo por la historia del normalismo rural, es importante saber de dónde surge, eh, cómo se fortalece, cómo se debilita y cómo se encuentra en la actualidad y, sobre todo porque últimamente, en los últimos años, hemos escuchado, por ejemplo, de Ayotzinapa, pero también están, están otras normales que han resistido como la normal de, del Meche Hidalgo, del Meche Hidalgo, como la normal de Tiripetío, la normal de Saucillo, que en Chihuahua tenemos el orgullo de tener una normal rural. Entonces, pero ¿qué, es, qué son estas normales? ¿Por qué este movimiento tan álgido? ¿Por qué tanta persecución hacia sus estudiantes o por qué han tenido tanta, tanto movimiento en, la, en los últimos años, bueno, pues eh, es importante saber cómo surgieron a raíz de qué, por eso, pues un paseo por la historia del normalismo rural. Y esta foto es de un mural pintado, si no me equivoco, en la normal de Ayotzinapa, Guerrero. el surgimiento de las normales rurales. Bueno, pues, mande, dime. A ver. ¿Me están viendo a mí? Sí, no, no se ve la, lo que quieres presentar. Ah, ok. Ya le puse, según yo. Ahora sí. Ya. Pero ya. debe de aparecer un mural. Ahí está. Sí. Mm -hmm. Este es un mural que se encuentra, eh, creo, no estoy totalmente segura, es, es un mural nuevo. Yo egresé de la normal de Saucillo en el 2007, entonces tiene menos de 14 años. Creo que está en la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, el surgimiento de las normales rurales. Las normales rurales fueron producto de la revolución de 1910. Fue un movimiento, como bien sabemos, la revolución fue influida y fue llevada a cabo por muchos campesinos y ellos en su lucha exigieron justicia social y demandaron tierras. Y es en este periodo posrevolucionario donde la educación rural fue un proyecto que perseguía mejorar las condiciones de la población del campo. Eh, en ese tiempo posrevolucionario, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. La mayoría de la población pertenecía a, al sector rural, sin embargo era un sector rural eh, demasiado precario donde no había salud, no había conocimiento ni siquiera básico de lectura y escritura. Entonces, parte de las demandas de la Revolución fue eso. Fue justicia social y fue de, respecto a la educación, respecto a la salud y respecto a las tierras. Esas eran tres de sus principales demandas. Entonces, las normales rurales surgen en dos vertientes las normales regionales y las centrales agrícolas. Las normales regionales debían formar maestros que en breve tiempo estuvieran capacitados para enseñar a leer y escribir e introducir nuevas técnicas de agricultura. Esto es bien importante, no sé, yo creo todos conocimos algún abuelito o alguna abuelita que fue maestro rural. Eh, por ejemplo, mi abuelita fue maestra rural y empezó a ser maestra desde los 14 años. Entonces, eh, el tema era agarrar a los, agarrar un grupo, enseñarle a leer y escribir y al que se viera más, más listo, más movido, ese lo agarraba, lo hacían maestro y órale, ahí le va su grupo y a enseñar a leer y escribir. ¿Por qué? Porque era la necesidad urgente. Había un 10% de la población tenía acceso a la lectura y a la escritura. Entonces, era una necesidad urgente y apremiante que que se le enseñara a la población a leer y a escribir. Entonces, les enseñan, el, el programa era bien básico de las normales regionales, tienes que enseñar a leer, tienes que enseñar a escribir, y tienes que enseñarles técnicas de agricultura, porque como les decía antes, les dije anteriormente, la mayoría de la población estaba en un sector rural, entonces, urgía, y era súper necesario esas tres cosas, a leer y a escribir, y a producir su alimento, entonces les enseñaban técnicas de agricultura. Y la otra las centrales las centrales agrícolas. Estas se formaron durante la administración de Plutarco Elías Calles como un proyecto que con moderna maquinaria y una organización cooperativista debería mejorar la producción del del agromexicano. Entonces con el pues esos fueron los dos proyectos principales. Pero por la misma situación del país donde eh, urgía sacar adelante a la población en cuanto a lectura y escritura y en cuanto a agricultura, pues deciden unir estas dos vertientes. Y es cuando se fusionan y lo convierten en escuelas regionales campesinas que surgen a principios de los años 30, fusionan en las, la, las anteriores y recibieron el nombre de regionales campesinas. No sé si recuerden, en Ricardo Flores Magón, en Flores Magón hay un edificio así, tipo Hacienda, ahí fue una de las primeras centrales regionales, de las escuelas regionales campesinas. Tenían un plan de estudios de cuatro años y estaban destinadas a formar tanto a maestros rurales como a técnicos agrícolas. Y el objetivo era que se que entraran a estas escuelas estudiantes de origen campesino y que la estructura cooperativa eh, hiciera posible la autosuficiencia. Por eso se buscaban este tipo de, de ex haciendas, porque tenían el casco de la hacienda donde se podía poner lo que era la escuela, los salones, los dormitorios o lo, y los comedores, pero que también tuvieran amplias tierras donde se pudiera sembrar o donde se pudieran poner módulos de producción. Lo cual fue, y ha sido una de las características de las normales rurales, la autosuficiencia. Y ahí mismo, en, en el aprender a, a ser autosuficientes, pues aprendían las técnicas de agricultura que fueran necesarias para cuando egresaran, además de enseñar a leer y a escribir, pues enseñaran técnicas de, de agricultura. Eh, en 1926, las regionales campesinas, entonces sí pasan a ser normales rurales. Y para 1931 existían 16. Ya cuando se forman como normales rurales, entonces sí podemos hablar del espíritu normalista, que es el que hace que estas escuelas sean tan peculiares y sean tan... pues una piedrita en el zapato para los gobiernos neoliberales. Eh, ¿Qué crea el espíritu normalista? como eran escuelas que proporcionaban todo, estaba la escuela, estaba un sistema de internado, estaba un sistema de comedor eh, y a la vez eran autosuficientes, eh, les daba, había muchos, eh, muchos muchachos y muchachas campesinas que veían la normal como una excelente oportunidad para poder estudiar pocos, muy pocos lograban acceder, y a, a muy pocos me refiero porque a veces había, por ejemplo, un examen de 500 y se quedaban 50, entonces. Oh, oh. Bueno, diga. Bueno, muy pocos lograban acceder, y por eso mismo, por el sistema internado, han sido históricamente la única oportunidad para muchas familias de estudiar, de salir adelante, de que los muchachos salgan a estudiar. Um, yo conocí en, en la normal muchos muchachos y muchachas que dicen que si no fuera por una normal rural, ellos simplemente no hubieran estudiado, no hubieran podido ser, eh, tener una carrera, cualquier otra hubiera sido imposible, y eh, este, por los gastos, por lo que implica mantener a un estudiante en, el, en, en una ciudad diferente de comida, de alimentación, de hospedaje, entonces, para muchos muchachos la normal era la única oportunidad y es, hasta ahorita todavía, son las únicas oportunidades de familias de escasos recursos de poder acceder a la educación superior. Entonces, esto crea también, esto es muy importante para crear el, crear el espíritu normalista este, para crear el apego a la normal. Y, y esa, um, ese espíritu de lucha que se da muchas veces que vemos muchas veces en los movimientos estudiantiles de las normales rurales. Eh, en las normales, por lo mismo el sistema internado, hay muchas actividades curriculares que preparan de una manera muy amplia a los a las estudiantes y los estudiantes, y también hay una formación política. Históricamente siempre ha habido una formación política que no se ha podido quitar por lo... Por lo mismo el sistema de, de internados de las normales no se ha podido, los gobiernos por más que han querido despolitizar a las normales rurales, nunca han podido. Eh, porque para empezar el currículo es basado, históricamente ha sido basado en, con mucha interacción con las comunidades, hay unas materias. Eh, yo, yo estudié los currículos más viejitos de las normales rurales y parte del el perfil de egreso, una de las materias que se pedían en el perfil de egreso era interacción con la comunidad, eh, invol, cómo se enseñaban a los estudiantes a involucrarse con la comunidad para poder enseñarles a leer, a escribir y las técnicas de agricultura que ya les había comentado y, las te, y la higiene, porque también durante mucho tiempo eso fue básico, que los, las maestras y los maestros tenían que enseñarle higiene a las personas porque las familias, los niños, estaban muriendo por falta de higiene. El cólera estaba acabando con, con la vida de muchas familias por falta de higiene y muchas otras enfermedades que nosotros conocemos. Entonces, parte de la, del perfil de egreso era ese interacción con la comunidad, gestión de proyectos para la comunidad. Entonces, todo eso es política. Todo eso es política y todo eso politizaba las normales rurales. También otra de las cosas que genera el espíritu normalista es el intercambio cultural con estudiantes de todo el país. Cuando las normales rurales empiezan a, a crecer, hay un intercambio de estudiantes. Por ejemplo, las, las niñas que quedaban de Coahuila las mandaban a la normal de Michoacán y a las niñas que quedaban de las normales de de Puebla, las mandaban a Chihuahua, entonces las intercambiaban mucho y eh, eso hacía también mucho arraigo hacia las normales y por eso también hay el espíritu normalista es muy arraigado por eso porque se volvía a su casa, se volvía a su hogar, se volvía parte de sí mismo y pues en los primeros años de las normales cuando quienes ingresaban eran menores de edad pues tenía que haber muchísima disciplina porque estaban al cuidado y custodia de personas pues menores de edad y en la actualidad pues ya entran de 17, 18 años, entonces ya es diferente, es muy diferente, igual tiene la misma responsabilidad, pero es muy diferente a tener menores de edad, eh, muchachitos y muchachitas recién salidos de la secundaria, que fue un tiempo así. La primer normal rural es la que está, eh, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, que es la que está en Tiripetío, Michoacán. Aquí vale, va, es importante resaltar que esta normal es la primera, se le llama la primera universidad de América Latina. Eh, este, es la primera normal. Es la primera, bueno, es una normal, pero es la primera eh, con nivel, nivel universitario en América Latina. Entonces yo no sé por qué no ha sido reconocida ni siquiera como patrimonio nacional. Es un casco de exhacienda, eh, muy bonito por cierto, pero también cuando ha habido movimientos estudiantiles, lo, los granaderos y todo lo que se genera, pues lo han destruido mucho. Y pues es emblemático, ¿no? También por eso no lo... A lo mejor por eso no lo declaran Patrimonio de la, de la Nación. Y es muy importante también cómo, eh, de, el, para el espíritu normalista, el hecho de que las normales rurales, antes centrales campesinas, se pusieran en, en, en cascos de hacienda es emblemático. Cómo las construcciones que fueron usadas por grandes terratenientes, eh, por personas que acaparaban la riqueza, sus tierras y el casco de su hacienda fue destinado para un proyecto social como las normales rurales. Entonces también eso es emblemático y eso es muy importante resaltarlo en el normalismo rural, porque la mayoría de las normales rurales eh, están, sus instalaciones son en cascos, en antiguos cascos de hacienda, la de Tiripetío. Aquí tenemos la de Ayotzinapa también. Vean todas las, las tierras que tenía la normal para generar su autosuficiencia, para generar su, sus conocimientos agrícolas. Esta fue la segunda, Ayotzinapa fue la segunda normal que se, que se instauró. En las normales rurales mexicanas, el aire redentor provenía de la educación civil civilizatoria que recibían los alumnos y que después de egresados debían impartir en las remotas comunidades de la república. Durante mucho tiempo ese fue el, el, el propósito, fue el objetivo, los jóvenes entraban a las normales eh, con, esa, con esa misión, con esa visión de volver a su pueblo y de volver como el maestro, de volver como la maestra, eh, entonces eso, eso le daba así como que pues un aire redentor a la educación. Eh, la, la nor el normalismo rural ha dado también héroes, ha dado también luchadores sociales, uno de ellos fue el profesor Lucio Cabañas, eh, que fue egresado de la normal de Ayotzinapa, él al egresar como, al egresar de maestro se fue a, lo, pues lo asignaron en la Sierra de Guerrero y ahí Ahí el espíritu revolucionario y lo, que había logrado, y lo que había aprendido en la normal lo llevaron a encabezar varias guerrillas. Al final de cuentas, pues el gobierno terminó matándolo y apagando su, su lucha, pero pues la normal, las normales lo mantenemos vigente. También la normal ha dado pie, dio pie eh, a raíz del 68. A que se formara la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que todavía se mantiene, pero pues ya no con la misma fuerza de antes, porque si bien empecé, eh, cuando el normalismo empezó eran 32 normales rurales, en el 68 hubo un golpe muy duro al normalismo, donde se reducen a la mitad, eh, no, no logran desaparecer en sí la institución, pero las hacen secundarias internados, ya no normalistas ya no normales rurales, sino que la mitad la convierten en secundarias que se vuelven internados y pues ya ingresan eh, casi niños a estas, a, a estas secundarias, pero también se le resta muchísima fuerza al normalismo rural y al movimiento que, que significaba. Eh, con, eh, hay muchas consecuencias del neoliberalismo en las normales. Este... Ya cuando empieza a entrar el neoliberalismo a la política nacional y si bien no la desaparecen, no las quitan, pero no las fortalecen, dejan de enviar presupuesto, con, con, dejan de, pues de, de darles importancia uno de los, por ejemplo, uno de los gobernadores de Michoacán, la mitad del presupuesto del estado era destinado a la normal rural. Y pues después de esta después de que empieza el el neoliberalismo a entrar en nuestro país, pues empiezan a, a desestimar todo este apoyo. Se empiezan a desvincular de la de los programas, no se renueva el programa de vinculación con los con las comunidades y, y es donde en esta época es donde también este pues le dan como quien dice mate a la mitad de las normales, porque no es lo mismo que entren muchachos de, de 18 a 22, 23 años a los jovencitos de 13 a 19 años. En la actualidad tenemos estas son las normales rurales del norte a sur, de, de norte a sur, el quinto hay en Sonora, pero hay, hay normales que ya casi están desaparecidas, que ya su sistema de internado ya no funciona como tal porque, porque pues se ha ido, como les digo, se, se le ha ido quitando fuerza. El quinto Sonora, Está muy deteriorado el sistema de internado, Saucillo sí funciona como tal. Eh, Aguilera, Saucillo, Aguilera, Durango, San Marcos, Zacatecas, Cañada, Honda, Atequiza, Jalisco, Tiripetío, Michoacán, Tenería, Estado de México, Panotla, Tlaxcala, Teteles, Puebla, Amilcingo, Morelos, Ayotzinapa, Tamazulapan, Oaxaca, Matumatza, Chiapas y Ezechacán, Campeche. Estas son en la actualidad las normales rurales que todavía se pueden considerar como tal. Sin embargo, se han ido desgajando por parte de, del gobierno. Sí se sí ha ido, sí se sí ha podido, sí han podido desquebrajar algunas de las normales. Por ejemplo, la, la normal del de, de Meche Hidalgo ya no tiene sistema de internado. En la actualidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió devolverle el, el, el internado, sin embargo el, están en puna con el gobierno estatal, el gobierno estatal es quien debe asignar el presupuesto para ello y no lo ha hecho y no tiene voluntad de hacerlo entonces creo que se va a dar, si acaso se va a dar, hasta que cambie el gobierno del estado de, de, de, de algo. De Mactumas a Chiapas también se mantiene como, un, como normal rural, sin embargo es una normal que también se le desapareció su sistema de internado, ahorita les voy a platicar un poco del movimiento en el cual se dio eso, el del Meche y el de Matzá, se desapareció el sistema de internado de esas, de esas normales. Entonces, el mantenerse en pie de lucha sin el sistema de internado, de mantener la esencia, el normalismo rural, sin el comedor y sin, el, y sin el, los dormitorios es bien difícil. Es súper difícil porque eso hace que los estudiantes pierdan la raíz. Eh, uno de los movimientos estudiantiles más fuertes que yo recuerdo de, pues de la época moderna del, del normalismo rural fue en el Meche Hidalgo. En el 2005 hubo un movimiento estudiantil muy, muy fuerte. Eh, tuvo resonancia, mucha resonancia a nivel mundial. El, el, el gobernador del estado era Consorio Chong y... Año con año las normales rurales mandan un pliego petitorio al gobierno del estado y a la, pues también a la SEP. Pero como la educación está subrogada a los estados, la lucha se vuelve más estatal. Y es el gobierno del estado quien tiene que responder a ese pliego petitorio. Entonces una de las demandas de todas las normales siempre es plazas. Y los gobiernos dicen no porque saben que con las plazas los jóvenes no van a ceder. Pueden ceder en todo, menos en el otorgamiento de plazas. Entonces se da un movimiento muy, muy fuerte. Eh, las normales se encuentran también en comunidades que por lo regular suelen querer mucho a la normal, porque la normal, las normales rurales generan cierta economía hacia las, hacia las comunidades y siempre son un apoyo para las comunidades. Entonces, eh, estaba muy reciente una represión en la UNAM que desbarató un movimiento estudiantil que se dio, con, eh, lo hicieron con granaderos, hubo una represión muy fuerte, entonces los estudiantes del Meche y de algo se organizaron, pues ya sabían lo que, les, lo que venía, los que les tocaba, se organizaron junto con la comunidad y lograron pues desarmar a aproximadamente 50 granaderos, pero aquí es una organización y un apoyo entre los estudiantes de la normal y, los, y el pueblo donde se encontraba esta. Logran desarmar a los granaderos y no los sueltan, los retienen, hasta que se devolviera a los estudiantes que el gobierno ya había levantado y ya los tenía en, pues, presos y quién sabe dónde. Entonces, hasta que no se regresa a todos y cada uno de los estudiantes se eh, sueltan a se liberan a los granaderos por parte de, pues de la normal. Eso fue un movimiento muy, muy fuerte. Eh, pocos años después, con el gobierno de Osorio Shong, es cuando se, pues, se desaparece, se, se le arranca a la normal del Meche su sistema de internado y su comedor. Eh, otro de los movimientos, este fue en el 2005, Matumatsa, chiapas este también estuvo, este estuvo aún más fuerte, en este perdió la normal, y digo perdió porque también no se ha logrado recuperar, este fue en la época de Ulises Ruiz, estaba de gobernador Ulises Ruiz, del PRI. El, en ese mismo año también se niega a darles a los, a los egresados, a asegurarles plaza y cierra el sistema de internado, cierra el sistema de internado y cierra el comedor y en ese mismo año que le quita todo ese presupuesto a la normal, compra un equipo de fútbol, compra los jaguares de eh, Chiapas. Y es, es un contraste, ¿no? Es, era algo muy fuerte para nosotros porque desapareces. Dices que no puedes mantener un sistema de internado y un comedor de 400 estudiantes, pero sí puedes comprar un equipo de fútbol para entretener a la gente. En este movimiento de Matumatsa Chiapas, los jóvenes fueron, los chavos fueron muy golpeados, muy maltratados. Y esta escuela es muy emblemática porque aquí los chavos que estudiaban en Matumatsa sabían hasta tres lenguas indígenas. Ellos eran... Esta, eran de los que con más gusto y más arraigo se devolvían a sus comunidades para llevar educación y nosotros los admirábamos porque así ellos sabían hasta tres lenguas indígenas y se, estaban ya deseosos de graduarse porque querían ir a su comunidad a dar eran, eran de los estudiantes más orgullosos eh, pues el eh, saucillo chihuahua que les puedo decir y se me borró como los del pan chihuahua se me borraron tres letras. Este, cuando yo estuve en la normal hubo un movimiento estudiantil en la época de Reyes Baeza en el 2000, ahí me como en el 2016. Eh, íbamos a tomar la caseta, como es bien conocido, y cuando las muchachas llegaron a la caseta, las, las patrullas del gobierno estatal las levantaron y se las llevaron, eran aproximadamente 20 chicas. Se las llevaron y las traían por brechas de de, de, saucillo, de labores de saucillo y luego fueron y las, las guardaron en una de las oficinas mmm, que están de uno de los edificios de Delicias, pero una de las oficinas que están tipo sótanos. Y ahí las tuvieron resguardadas hasta que pues logramos sacarlas. Lo que se me hacía a mí increíble es que no se combate a grupos delictivos, pero sí hubo las agallas para detener a 20 muchachas entre 19 y 20 años que iban a tomar una caseta, que ni siquiera la alcanzaron a tomar porque ya estaban listos para recibirlas. Y las amedrentaron, las amenazaron, las asustaron, las trajeron ahí. Paseando por la patrulla como si fueran delincuentes, pero con otro tipo de, de maleantes, nunca se metieron. Entonces, es increíble cómo, cómo el gobierno somete estudiantes, somete grupos vulnerables o grupos con menos poder, pero pues para lo que tiene que actuar no, no actúa. Y pues uno de los casos más sonados, eh, Ayotzinapa, el que nosotros el, el de los 43 estudiantes fue el que hizo temblar, es el que hizo temblar, el que nos movilizó a todos, pero Ayotzinapa constantemente está es una normal que está en pie, en pie de lucha porque ha sido muy, muy maltratada previo a los 43 ya habían matado a, a, tres, a tres jóvenes, entre ellos el secretario general de la sociedad de alumnos, el comité ejecutivo de, de los alumnos. Y, y fue un previo. Fue un previo, fue un aviso. Y nadie pudo parar eso. Fue un, fue un aviso para, para los egresados, para la comunidad, para el gobierno, y no le pusieron un alto. Ya el que en, esa, en el que estos años, en el 2012, mataran a tres estudiantes a sangre fría las autoridades fue un previo aviso a lo que se venía de los 43 y nadie pudo detenerlo. Fue una una ola de nieve que no pudimos que no pudimos parar y yo me incluyo, hablo así porque pues yo siento que cada normalista siempre va a llevar a, a su normal en el corazón y acto, y se considera normalista siempre. Así ya no trabaje así esté jubilado o así haya dejado la plaza al haber cursado por una normal rural, nos nos marca de por vida a todos. Para, pues, la mayoría para bien, hay, hay, a lo mejor no, no salió tan satisfecho, pero, pero nos marca. Entonces, muchos se preguntaban, ¿pero por qué llegan a eso? ¿Por qué tanto? ¿Por qué siempre así? Bueno, pues porque las normales rurales son, son parte del espíritu mexicano, son parte de la historia de México y tienen su porqué, y tienen su pues tiene, tiene su espíritu, cada, cada una y en sí todas juntas. Eh, yo quiero cerrar con, eh, bueno, es con esta parte del neoliberalismo y el golpe blando que se da a las normales rurales. Cada que un gobierno quería cerrar a una normal rural, se generaba un estallido social muy fuerte, como el del Meche Hidalgo, donde te llevaste, a, te llevaste a mis estudiantes, detenemos a tus granaderos y uno por uno. Como el de Mactumatsa, Chiapas, donde se movilizó también todo el estado. Como el de Saucillo, donde también logramos movilizar a, a las autoridades para que nos dijeran y nos devolvieran a nuestras estudiantes. Y así cada uno, de, cada uno de los intentos de los gobiernos por cerrar una normal rural no ha sido fácil para los gobiernos. No ha sido fácil logran arrancarle su comedor, su sistema de internado, o logran arrancarle su cobertura nacional en la convocatoria, logran arrancarle las plazas, pero, ha sido, pero nunca han podido cerrar una normal rural de Tajo. Y por lo tanto se han visto obligados a atestar un golpe blando a las normales rurales, y es el que no hemos podido nosotros detener, nosotros como egresados, nosotros como sociedad, no hemos podido detener. Si acaso en este gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador vemos una esperanza de seguir manteniendo con vida el normalismo rural y su esencia, eh, pero hay, el golpe blando no lo hemos podido parar. Eh, ¿Y en qué consiste este golpe blando? Bueno, las normales rurales tenían una convocatoria nacional que hacen, Va, van cerrando la convocatoria, se vuelve estatal. Y luego se vuelve regional. ¿Y qué pasa cuando la gente de la matrícula de la norma se vuelve regional? No le interesa el sistema de internado, no le interesa el comedor. Entonces este que se pierde uso y lo dejan de usar. Y esa es parte de la esencia del normalismo rural. Es lo que hace que, que permanezcan los jóvenes en la escuela y que lo hace tan, tan peculiar. Es el, lo que genera el arraigo el dormitorio, el convivir con 300 personas, con 30 de manera directa diaria, pero en toda una escuela más o menos una matrícula de 300 a 500, que no, no eran tu familia, pero se convierten. Entonces, eso hace que, la, que haya mucho arraigo y haya mucho amor por las normales y haya mucha defensa de los estudiantes hacia las normales. Pero, ¿qué hacen? Cierran la convocatoria y se vuelve regional y se va desestimando el sistema de internado y el sistema de comedor. Y luego, muchos de los maestros que dan clases en las normales eran egresados de la misma normal. que hacen también? Empiezan a cambiar esa, esa matriz, esa, esa carta docente. y Empiezan a ser eh, profesores que también no tienen ningún arraigo con la normal ni con la esencia del normalismo. No les empieza a importar. Y les dejan a las muchachas y a los muchachos, a ellos, la responsabilidad de sacar adelante su internado y su comedor y su, y su escuela. Entonces también se va perdiendo parte de la esencia. Les quitan las plazas, les quitan presupuesto. Hay normales rurales que el presupuesto para el comedor es por persona. Entonces tú tienes una, tienes matrícula de 500, se les va a asignar 30 pesos por persona para comer. Imagínense, 30 pesos. Cuando yo estaba en la normal, eran 30 pesos los que se nos daban a nosotros, se nos asignaba para el comedor. Y este, teníamos datos de que en las cárceles se les asignaba mucho más. O sea, se les asignaba más presupuesto para mantener una cárcel que a una escuela normal rural. Entonces el golpe blando fue ha sido la estrategia que más le ha funcionado a los gobiernos neoliberales para ir desapareciendo el normalismo rural. También antes eh, la carrera docente se estudiaba prácticamente nada más en las normales rurales, van abriendo carreras en las universidades, eh, universidades que no están especializadas en, en las carreras docentes eh, y que no conocen lo que es la esencia del normalismo, también se va perdiendo. Eh, y sí les ha funcionado, así si sí hay, por ejemplo, el Quinto Sonora, yo creo que está a punto de desaparecer, no sé si se haya en la actualidad conservado el sistema de internado o el sistema de comedor, pero cuando yo fui, cuando yo la conocí, ya estaba prácticamente desaparecido, quedaban nada más las instalaciones, eran 20 chavos y muchos los que lo ocupaban, entonces ha ido desapareciendo poco a poco, yo tengo la esperanza y muchos compañeros egresados míos, tenemos les, eh, egresados compañeros míos tenemos la esperanza de que eh, lo podamos ir retomando. Si en algún momento se puede retomar y se puede y se puede subsanar, pues es ahora. Es ahora. Si no es ahora, lo vamos a ir perdiendo poco a poco y no tardan en desaparecer las normas. Sin embargo, pues como les digo, mantenemos la esperanza y pues hasta aquí, si alguien quisiera hacer algún comentario, quisiera participar o apoyarnos eh, en el Movimiento de Regeneración Nacional, en la actualidad tenemos muchos legisladores que son normalistas rurales, que tienen esa, esa esencia del normalismo rural, tenemos muchos profesores, pero también tenemos normalistas rurales, creo que tenemos por ahí algunos senadores y no me equivoco creo que el actual gobernador de Baja California Sur es normal es profe y creo que es normalista dura y hay algunos senadores no sé ir a diputados y pues presidentes y ya voy a dejar de presentar no sé dónde se deja de presentar y pues abrimos la participación o las dudas o las preguntas o algo que Quisiera también ustedes comentar, yo estoy como Ay, no sé yo dar entrada. Le busco? Aquí está. Ya. A ver, vamos a ver quién era. César tiene la mano alzada, Ruth. Pues adelante tiene, tiene su, no sé cómo se le... César. Pues no da señales y levantó también la mano el profe Hugo. Si quieren, vamos con el profe Hugo en lo que César. Ah, perdón. Apareció. Ah, ok, sí, ah, ah, ya, apareció okay. César, ya apareció César, César. Okay, César, luego el ¿sí profe es que... Ah, bueno, me déjenme nada más le volteo aquí. Para que me vean cuando hablo. Ok. Um, eh, gracias a la maestra Ruth por su exposición. A mí nada más me gustaría eh, agregar de que cuál ha sido el motivo principal de los gobiernos, eh, tanto neoliberales como los gobiernos antes del neoliberalismo, de... de gobiernos no afines a la política socialista era precisamente ¿Cuál era el motivo por el cual era eh, golpearla el, el normalismo rural? Pues era precisamente por el corte socialista de la educación rural ¿Verdad? Este todo lo que conllevaba la educación sexual, etcétera. Entonces, básicamente esos fueron los motivos por las cuales las normales rurales, la formación que se les daba a los alumnos, pues era incómodo para todos esos gobiernos. Eso sería toda mi participación breve. Gracias. ¿No está Hugo? Bien. Eh, gracias. Felicidades, Ruth, por tu presentación, eh, muy interesante. Eh, yo quisiera aportar un poco del lado del normalismo eh, urbano. Yo soy esa, la normal del Estado. Este, y sí, o sea, el, el golpe hacia el normalismo fue tanto a lo rural como a lo al, al urbano, pero en, en forma distinta. Por ejemplo, el, en el caso de las normales rurales, como nos explicaba Ruth, era desaparecerlas, era acabar con ellas, que no quedara rastro de, de, la, de la escuela eh, rural. En el caso del normalismo urbano, fue desvirtuarlo, fue hacer un, un, un normalismo. Eh, desangelado por decir de alguna manera no nos educaron a nosotros eh, a la generación a la que yo pertenezco este, para ser profesores urbanos y nos mandaban a trabajar a zonas este, rurales y lo que pensaban los profesores era regresarse lo más pronto posible, no arraigar allá ¿por qué? pues como dice César la intención de los gobiernos era precisamente este, desamparar a las poblaciones Recordemos que después de la Revolución Mexicana, los principales, eh, las principales personalidades en las, en las comunidades rurales eran el cura y el maestro. Y el cura era para mantener a la población ignorante y el maestro era para, para abrirle los ojos. ¿no? Entonces, sí hubo un golpe, este, a veces muy bien pensado. Por ejemplo, el normalismo antes era cuatro años. Entonces salían jóvenes a... A la, de las normales y arraigaban en las comunidades cuando se le agrega el antecedente de la licencia, del bachillerato pedagógico eh, ya es más difícil es, era, se convierte en una educación más elitista Ruth decía perfectamente que mucha gente de, de origen humilde veía en el normalismo la única posibilidad de que sus hijos estudiaran porque era una carrera de cuatro años eh, ahora cuando se hace de siete se elitiza bastante, ¿no? Los egresados de las ah. normales, ajá, los egresados de las normales, por lo menos en, la, en las urbanas, eh, muy elitistas, este, ahora van ustedes a la normal del Estado, comparan el estacionamiento de los alumnos con el de los profesores y los alumnos traen mejores autos. Es cierto. Y eh, también quiero comentar que cuando yo estuve en la normal, yo participé en la sociedad de alumnos. Yo hice intentos para tratar de vincular a la escuela normal con la de, del Estado con la de Saucillo en eventos deportivos, culturales, cualquier, cualquier tipo de, de vinculación y este, se le metía mucho miedo a los alumnos de no establecer contacto ninguno con, con las alumnas de, de Saucillo. Se decía este, cosas tremendas eh, e incluso a los mismos alumnos de la sociedad, este, la compartían, éramos pocos, si no es que un servidor y otros dos más que, que echábamos este argumento contra esos, pero a la hora a la hora nos ganaban. ¿no? Entonces, sí, dividir a, a los maestros de la normal, incluso los normales, de los estudiantes de la normal del Estado, la generalidad ve con desprecio a las, eh, a las egresadas de Sausillo. Eh, eso es lo que yo quisiera comentar, también a, les digo, a, a la normal del Estado se le golpeó, pero no con la idea de desaparecerla, sino la esencia del normalismo, no hacer un normalismo elitista, este, desvinculado con las luchas del pueblo. Y una pregunta, ahora sí, para, para Ruth. Eh, Ruth, eh, ¿tú sabes qué pasó? Yo, yo no lo sé, pero ¿cuál fue la razón por la que se cerraron otras escuelas rurales que había aquí en Chihuahua? La de Salaises. Y la de Gómez Farías, eh, no, nunca nos quedó claro, bueno, al menos a mí nunca me quedó claro cuál fue la razón por la que lo cerraron, si fue por eh, cuestiones de presupuestos, si fue, fue por cuestiones, no lo tengo claro. ¿Nos podrías comentar tú? Muchas gracias. Antes de responder, Beatriz Dávila. Aquí estoy. Bueno, ah, ok. Bueno, yo este les quiero compartir que con este movimiento de los chicos de Ayotzinapan me llamó mucho la atención una vez que uno de ellos estaba leyendo un, un poema de José, un poema de, es, ya se me olvidó ahorita del, de, del autor pero lo voy a recordar. Este, y me interesó mucho su lucha de los jóvenes de Yotzinapa y me encontré con el libro de Anabel Hernández. Este, el libro se llama Yotzinapa y quiero, pues, la, la participación de la compañera Ruth ha sido muy brillante, pero uh, les quiero compartir que este libro de Anabel Hernández nos, nos muestra este, cuál es la situación de las normales rurales y en especial la de Ayotzinapa y nos muestra también cómo de ellas surge Lucio Cabañas y, y otros más, otros muchos más este, líderes eh, campesinos, ¿verdad? Este, eh, yo también con, con los muchachos de Ayotzinapa este, aprendí a leer este, a José Saramago porque yo lo seguía y veía lo que ellos, ellos leían. Este, mi hija, tengo yo una hija que es doctora en pedagogía y ella trabaja en la normal Miguel Hidalgo de Parral Chihuahua. Y a ella le gusta mucho el ambiente porque ella es como más como de, de izquierda. Ella trabaja en el Conalep y trabaja en la normal rural en la normal Miguel Hidalgo pero ella como que le gusta más el ambiente de la normal porque es más político la gente más, más consciente, más, más entregada al trabajo de la comunidad pues esa es mi participación gracias y felicidades Ruth gracias eh, ¿Cuál otra me dijo? me dijo Salaices ¿Y cuál otra, profe? Gómez eh, Farías. Ah, Gómez pico. Farías. <ríe> <ríe> bueno, creo, a ver si sí me acuerdo. Gómez Farías y Huachoshi, porque en, en Chihuahua estuvo Saucillo, estuvo Salaices, estuvo la de Gómez y estuvo la de y estuvo una en Huachoshi, con el mismo como que con la misma temática que es el, que de Gómez. Esas dos, de Aguachochi y Gómez, tengo entendido, según los egresados, que, se, que eran un proyecto, eran un proyecto y se decidió no, no seguirlos. Y a los estudiantes de Gómez, a los hombres, se les canalizó a Salaices y a las mujeres se les canalizó a Sausillo. Y Salaices cierra en el 69 junto con las 16 normales que, que, les, dieron, que les dieron para atrás y las convirtió en secundarias. Sin embargo, desconozco cuánto tiempo funcionó Salaices como secundaria. Eh, eh, y no, lo, no conozco la normal, no tengo el gusto de conocer las instalaciones de Salaices. Sus egresados se siguen reuniendo ahí. Es increíble el espíritu normalista porque los egresados en, se siguen reuniendo en instalaciones abandonadas, tratando de revivirlas. Eh, incluso Juan Carlos tuvo una reunión con los egresados de Salaices ahí, eh, cuando todavía era, antes de ser candidato, que era eh, delegado del gobierno federal, tuvo una reunión ahí con ellos y los apoyó con algo para reconstruir la normal. Creo que, que fue por eso. En Huachochi también había un internado muy parecido al de Gómez pero siempre se argumenta, la verdad, siempre se argumenta falta de presupuesto. No hay para mantener muchachos pobres, muchachos de, de extracto social precario, no hay para mantenerles en un sistema de internado, pero sí hay para otros gastos. Eh, es una lucha tremenda las que las normales han mantenido para, han, han librado para mantenerse. Las pocas que se mantienen, de verdad que es de admirarse, y solo México tiene este sistema de internado. Y, y fue, fue incluso hasta estudiado. Estaba leyendo ahorita que por John Dew, que es este, fue pedagogo, vino y dio algunas conferencias aquí. Y, y decía que México tenía el sistema para poder este, estudiar la, la educación de campo, para que los estudiantes pudieran salir al campo a realmente practicar. Eh, creo que fue por eso, profe. Y sí, la... Yo admiro mucho, como maestro yo admiro mucho el normalismo. Cualquier normalista eh, tiene, tiene como que un aire, tiene como que un estilo, tiene como que un raíz a la educación diferente. No con esto digo que quienes están en otras carreras no lo tengan, pero sí la formación de un normalista, ya no digamos rural, sí la formación y la manera de, de trabajar y de ser y de vincularse hacia las comunidades educativas de los normalistas en sí se distingue. Se distingue, pero pues yo, yo más la, la normal rural, ¿no? por la peculiaridad que tiene y porque ahí estudié, pero sí eh, ha sido también una pugna de los gobiernos y más de los neoliberales por desgajar todo lo que huela a normalista, sea, sea urbano o sea rural. En, el, en Michoacán hay alrededor de cinco normales o cinco instituciones formadoras de docentes. Está una normal urbana de mujeres en Morelia y está la normal de Tiripetío en, en Michoacán y otras normales y se juntan y entre todas las normales hacen un movimiento estudiantil muy fuerte se va a, es eh, tripetido de movi a movimiento estudiantil y las otras normales lo, los cobija y así y son pero son puros normalistas y ahí sí están muy cobijados a lo mejor en otros estados más grandes como chihuahua que está más lejos todo pues no se da eso pero en sí el normalismo el normalismo yo siempre como maestros voy a defender y voy a, voy a defender mucho el sistema, de, el sistema formador de docentes de las normales. Y me llamaba mucho la atención que el presidente también decía lo mismo en uno de sus discursos, eh, defendió el, eh, argumentó mucho a favor del normalismo, porque también ese, ese golpe hablando de los neoliberales para desgajar muchas de las instituciones del gobierno de individualizar. Entonces las, las carreras, las universidades que tienen esta carrera como pedagogía o intervención pedagógica individualizan la formación de un docente. Por eso a la hora de, de ir a los centros educativos se nota la diferencia entre un normalista, ya sea urbano o rural, y de alguien que egresó de una de esas carreras. No, no digo que no tengan que sean menos, menos, menos valiosos o menos capacitados. Sin embargo, hay un aire, hay un aire y hay una esencia que es la que rescata el normalismo. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay alguna otra participación, alguna otra pregunta, damos por terminada la misa. Venire.